Bienvenidos al blog número 91, hoy 12 de febrero del año 2021. Hoy voy a hacer un blog diferente, no va a tener mucho que ver con Canadá, pero sí sobre nuestras vidas, Brandy y mía. Así que antes de empezar, si no te interesa ver este video, no te preocupes, todo bien, nos vemos el lunes en un blog nuevo. Hoy cumplimos 10 años de estar juntos, por eso voy a hacer un video especial para contarte más o menos cómo fue nuestra historia. Y... Así que bueno, comenzamos. Esta es la historia de Brandy. Y Chelo, de Argentina. Uh. creció diferente en ámbitos diferentes con personalidades diferentes pero tenían algo en común trabajar en barcos a fines del año 2000 yo estaba en rosario después de unos cinco meses de visita prolongada cuando decidí volver a trabajar en cruceros la compañía NCL me mandó el pasaje me mandó estadía en el hotel para trabajar en un barco en nueva york Así que llegando al barco, ya me acomodé, agarré mis uniformes y empezó mi primer día. Mi primer día de trabajo fue nuestro primer contacto. Y me dijo, ah, vos sos el nuevo, vos sos de Argentina. Y yo le contesté muy cortante, sí, soy de Argentina. Y seguí de largo. Siempre nos recordamos de esa porque después eh, la historia fue un poquito diferente. Así que llegó Navidad y Año Nuevo, del 2010 al 2011, seguíamos como compañeros de trabajo, normales. Ella hacía los shows en el crucero y yo hacía el entretenimiento, tenía un show de comedia, hacía los karaoke, los concursos. Teníamos como dos semanas que habíamos empezado como a ver qué pasaba con Brandy Comenzando en febrero, se me acerca la persona encargada de todos los eh, departamentos de entretenimiento de la flota, que de paso le mando un saludo, Susi, hola. <ríe> y me dijo: Bueno, eh, ya para que sepas, eh, está todo arreglado para la transferencia a Europa. Y yo le dije: Lo que pasa es que estoy acá contento, conocí a una chica, estoy bien, la gente. Los que trabajan en barcos saben que mucho no se puede hacer y a veces hasta te sentís que sos un, un número más, eh, no sos tan esencial. Entonces al principio fue difícil, eh, teníamos que hablar por Skype, siempre estábamos en contacto todos los días. Me vino a visitar, se quedó dos semanas conmigo, fue una luna de miel viajando por Europa. Fuimos terminando este contrato mío, que vamos a Argentina uno un tiempo. Yo no tenía casa estable en México, así que decidimos ir a Argentina. Estuvimos. The storm. Bueno. Tuvimos un mes y medio en Argentina, en Rosario y Buenos Aires, visitando a la familia. Ella conociendo a mis amigos, ella conociendo mi vida. Hace 15 años me había ido de Argentina, pero era mi ciudad, yo quería que ella conociera también ahí. Entre uno de los regalos románticos que le había hecho fue este. Terminando cada día poníamos una calcomanía de lo que había sido el día cosas que te había gustado del día entonces nuestro primer aniversario le imprimí todos los emails que nos escribíamos día a día por un año y se lo regalé para el primer año de aniversario así es detalles. Y otra vez planear cuál era el siguiente paso. Si íbamos a vivir juntos, qué íbamos a hacer, a dónde íbamos a, hacer, a estar. Pasar Navidad y fin de año acá en Canadá con la familia de ella. Oh, delay. pude convivir con su familia, donde conocía a su familia, donde eh, pasamos Navidad y fin de año y decidimos que eh, terminando las fiestas vamos a comenzar nuestra vida en Cancún, donde yo tenía ya mi profesión hecha, conocía gente y podía ella irle trabajo para que bailen en shows, en espectáculos, en hoteles y yo podía seguir con mi carrera. Hicimos varios vacaciones donde fuimos a Argentina otra vez a visitar a familia y amigos. <música> donde fuimos a Israel a visitar a mi familia, donde ella conoció y pudo convivir con mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. Donde se enamoraron de ella y pudieron adoptarla como una hija más. 2014 a mí me ofrecen trabajar en un hotel como gerente de entretenimiento en Playa del Carmen. Y en el 2015 recibimos la gran noticia que se agrandaba nuestra familia. sensaciones, nuevas aventuras y nuevas decisiones para tomar. Estaba la decisión entre irnos para Israel, entre venir para Canadá, quedarnos en México. Entonces por fines del año 2018 fue cuando decidimos hacer los planes para venir a Canadá y ahora estamos otra vez más juntos y como te dije al principio tenemos muchas cosas diferentes, tenemos personalidades diferentes, pero si algo tenemos en común es que cada uno pueda hacer como sea, que pueda que tenga su espacio, entonces creo que como pareja eso es lo que nos hace fuerte y nos hace seguir adelante. Así que bueno, feliz décimo aniversario, te amo mucho, siempre a tu lado proyectando, apoyándote y gracias por apoyarme y por seguir al lado mío. Te amo, beso, feliz aniversario. Porque no aniversario. Salud. Salud. ¿Con